Bueno, pues le damos la bienvenida en este día, no sé si lo vean ahorita en este momento, los que están en vivo, pero si es en la tarde, en la noche, en la madrugada, a cualquier hora que se nos pueda ver, Así pues es. le damos la bienvenida y somos sus amigos, sus amigos de siempre Elida Madrigal y Rafael Cavazos, el señor les bendiga en este Por un tema más. Un tema más y con, con un más. tema más, claro que sí este Un momento un, de reflexión este Y bueno, tenemos un tema Sobre el bien y el mal ¿Cómo ves? Ayer lo, <risa> lo puse en, en una reflexión Ajá y, y ahora lo vamos a hacer video ¿Verdad? Así es este, Y vamos a complementar con, con dos pasajes bíblicos Uno en el Antiguo Testamento Y uno en el Nuevo Testamento y esperamos que puedan ser de ayuda y que puedan ser de bendición para sus vidas, ya así que es, amén. es el único interés que tenemos de poder ser de, de bendición. Amén, no amén, así es. menos que eso o más que eso, simplemente queremos ser de ayuda, queremos de ayuda ser de, de, bendición, de bendición. Amén, así es. Entonces, te, les saludamos en esta hora. Así claro sí. es, el Señor les bendiga y, y agradeciéndoles siempre a todas las personitas que han estado viendo y escuchando estos sus videos en el momento que, que han tenido el tiempo disponible, pues les agradecemos y agradecemos también eh, el que los estén compartiendo, eh, le damos las gracias a, a Mar, porque siempre, eh, pendiente. normalmente ella siempre está pendiente y y, y comparte los videos. Dios te bendiga, Mar. Eh, y a todas las personitas que, que, que han entrado, les agradecemos muchísimo. Y bueno, pues eh, este, este tiempo que tenemos, este, este momento eh, que el Señor nos ha dado para compartir su bendita palabra. Y pues son, son tiempos de, de reflexión por todo lo que estamos viviendo son tiempos sí. de reflexión y es muy importante acudir a la palabra del Señor y acudir en, en la oración para que Él nos nos guíe y nos capacite y nos dé el discernimiento para poder compartir su palabra así de que gracias mil gracias a todas las personitas que han estado viendo y escuchando estos videos sí así es este eh... Nada no, más es que estoy ahorita ocupado aquí un poquito con, sí. con esto eh, ya, ya estamos Ajá. aquí okay. Y ya, ya está ahí sí, eh, sí. Una, una primera Hagamos visita. también de este nuevo día Un gran día de reflexión ah, Así es, así entonces es. Eh, Le damos la bienvenida a todos A todos, a todos, a, a todos A todos, sí, a todos eh, en, en ocasión nos... Escucha más de uno, en ocasiones más de dos. Sí, porque no no ponemos el día, el, el, el, o sea, la hora, la hora. Uh -huh. que te, A veces tenemos este inconvenientes para poder usar a una misma hora, pero bueno, ya el Señor nos nos dará eh, ese, ese tiempo, momento. Ese, ese, ese momento. Así es. Entonces, eh, vamos a ver aquí a, adelante. Eh. Así y, es. Y, y el tema el tema de hoy es sobre el bien y el mal. ¿Por qué sobre el bien y el mal? Miren, hace un rato, quizá una hora yo creo, eh, ya nos pusieron nuestra ah. primera dosis de la vacuna. Así es. entre tres semanas más nos ponen la segunda dosis. Si usted no lo ha hecho, pues hágalo. Así no, ¿no es, sí. duele? A, bueno, a no, ¿No No, no, no, no la, para nada. La, la, la chica que nos, nos la puso, pues... Eh, eh, buena mano. Claro, claro que sí, pero no es... Es... Eh, pues más es lo que se dice y que... Sí, este, que de, otro... meten temores a la gente. Sí, sí, sí, pero bueno, este... Nuestra fe y nuestra confianza está en el Señor y, y nada más. Así es. Entonces... Como ya lo hicimos, ahora sí le podemos decir vacúnense. Sí, claro. Porque claro. Eso ya, ya dimos el paso. Ya, ¿verdad? ya, ya nos. Uh, este... iniciaron, in, pusieron la primera vacuna. Uh -huh. La primera uh -huh. dosis y en tres semanas más viene la segunda. Así es. Ok, entonces. Eh, entre el bien y el mal. Hay muchas formas de cómo ver el mal. Por un lado, las enfermedades. Sí. Eh, la sí, violencia sí, sí, la, la violencia el, o sea tanta, tanta cosa que, es, que, que ha surgido y bueno pues este eh, el señor nos dice en su palabra ¿Sí? que en los últimos tiempos este, la maldad aumentaría a, y, así es. Y, y día a día estamos, estamos viendo pues todas las cosas que, que están pasando, que están sucediendo y pues más vale eh, estar eh, bien con el Señor, tenerle en nuestro corazón, creer en, en su palabra, todo lo que Él nos dice, porque todo es cierto. Dice que, que todo, todo, todo pasará, dice, pero mi palabra se cumplirá. Así, Así de que, este, pues estamos en las manos del Señor. Así es. Y, Entonces, eh... Esto es pues ya más de un año, porque desde que llegó lo del COVID, eh, vi, como que vino para quedarse, pero en el nombre del Señor ya está reprendido. Así es, así ¿verdad? es. Entonces, es el que, Señor nos cubre. Eh, ya no más COVID. No. Ya no más no, COVID. No, no, no, no. Por eso les, les invitamos a que se vacunen. Sí, claro y de esa manera eh, vamos a erradicar sí. ya, ya es suficiente las muertes que ha habido sí por, y el, el, el, por el, el, el, el cuidado el, el cuidado que que este, ah, ponen las, las autoridades este pues obedecer nada más eh, es, exacto. obedecer exacto ahora por otro lado hablando del mal cuánto mal se ha hecho a causa de ese problema del COVID oh, sí. ese y encierro que, que tuvo eh, la, la, la pues que tuvimos las personas que pues, tuvimos ¿verdad? todo el todo mundo todo, mundo, todo sí. mundo. Eh, el mundo el recogimiento, ahí recogimiento. En, en fin eh, unos a la fuerza y otros pues no eh, pues, por, por necesidad, los, los que tienen que salir a trabajar y... y Exacto. En fin, cumplir con... Pero el problema del de bien y el mal, el bien, qué bueno que nos pudimos recoger, los que pudimos hacerlo. El mal es para los que no lo pudieron hacer y tuvieron el problema de... de pues de que fueron infectados, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no solamente eso sino se incrementó muy fuertemente el problema dentro del matrimonio oh sí sí sí sí es cierto dentro del matrimonio sí, es oye eso del no poder estar juntos como parejas imagínate los que ya somos un poquito grandes un poquito sí, un poquito, más. Un poquito. Un poquito <risa> grande <¿verdad? risa> Que Muy no hubiéramos poquito. podido aguantar seis meses, un año, o dos años, X, lo, lo que X fueran 100. necesarios. Mm. Y les parece que tenemos la experiencia de tener ya más de 50 años de casados, que no pudiéramos estar juntos en, en, en, esos, en esos tiempos. No, pues qué, qué tremendo, qué, qué, qué, qué difícil, ¿no? Eh, pues sí, eh, qué entonces... Difícil. Lo, lo decimos porque nos hemos dado cuenta por las noticias, por los medios, por los, por todo lo que usted quiere y mande uh -huh, uh -huh. De que ha habido mucho problema en los matrimonios Y el achaque el, el COVID Sí, sí, ¿no? Y... ¿Ya, ¿Ya no pudieron estar juntos? No, ya no Ahora, maltratos, asesinatos, eh, ¿cuánta cosa más ha tenido como consecuencia ese, sí, pues eso sí. ese encerramiento, vamos ah. a llamar? Esa obligación de estar juntos. Sí. Sin haberlo querido y uh, anhelado y deseado. Porque una cosa es vivir una vida tranquila como matrimonio y otra cosa es que te obligan a estar en casa. Sí, y lo, bueno, lo, lo este, bueno, ese es uh, por una parte. Y uh -huh. por otra parte, eh, difícil para los uh, padres que, que, o sea, los dos trabajan, este, oh, uh, sí. que los dos trabajan, que los hijos, uh, los niños están en la escuela, estaban en la escuela y que ahora ya no, estudian desde de, de la casa, en, en línea. En la, cada quien con su computadora y los que están más chiquitos pues tienen que asesorar a los padres para que puedan usar la computadora y los programas que les están mandando los los maestros uh -huh. este, para que ellos puedan desarrollarse también entonces uh, fue algo algo difícil porque tienen ellos tenían que tomar un tiempo de, de, de, de lo de ellos para poder atender al, a, a los niños más chicos. ¿Sí? Y los grandecitos, bueno, como quiera, ellos este, se defienden solos, pero siempre a, había que estar detrás de ellos para lo que se les ofrezca. Sí, ahora, eh, vamos a ver, por ese lado de la familia. Y por otro lado, la cuestión de las políticas de gobierno. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas se han hecho mal? Sí, sí, sí, también. Eh, no hay... Eh, ¿Cómo podemos decirlo? Como que no podemos entenderlo. No. Y, y este pasaje que vamos a estar aquí en Isaías 5, del verso... 20. ¿20? Uh -huh. Nos da una, una clara idea de cuántos mandatarios hay en el mundo uh -huh. que han hostigado a la gente, la han maltratado sí. y que no están viviendo, sino están malviviendo por causa de hombres injustos e ingratos que no conocen de Dios. Y que no conocen de Dios. Hablan Así de Dios, es. pero no conocen a Dios. Así eh, es. Como tanta gente que hay que habla de Dios, pero no conocen a Dios. Uh -huh. Así es. O y, sea, cuando decimos que no conocen a Dios, es porque no lo tienen en sus vidas. No, no, es. no están viviendo esa experiencia de haberle es. recibido, haberle aceptado, haber recibido el perdón con nuestras faltas y nuestros errores y nuestros, y nuestros pecados. ¿no? Correcto, así es. Entonces, ayer 20 nos dice. Ayer 20 nos dice, eh, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo y a lo malo que hacen. Dice, a lo malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Fíjate. Aquí lo contrario, ¿verdad? Dulce y amargo. Sí. Bueno o malo, ¿verdad? Eh, luz tinieblas. Uh -huh. Ok. Así es, así es. Y que dicen bueno, pero lo dicen a lo malo. Que es, que es malo. A lo bueno. Y, dicen... y, y, o sea, cambian el concepto. Y cambiar el concepto. Sí. Entonces, cuando esos gobernantes, no, no están... En la sintonía con Dios, sí. pues no pueden obrar y actuar de la manera más correcta y justa. Sí, y aparte aparte de, de esto que es muy importante, claro que sí, este, teniendo las leyes uh -huh. de la Constitución, uh -huh. pues no las siguen, no las siguen y, y, y hacen las cosas a su manera. Sí, o hacen las constituciones. A su modo, a, a su, a su modo, forma. A, a su manera, a su forma, eh, lo que ellos quieren hacer. Y, ¿Y, y, eso? y eso le y eso llaman es el... en algunos países eh, socialismo o, o le llaman este, comunismo. Sí, sí. Eh, o dictadura. Sí, sí. Violando, Porque, es, violando porque las totalmente. cosas se acomodan a tal modo que, bien como este pasaje. Sí. Que dicen, eh, mm. a Edel de los que de a lo los que malo lo... le dicen bueno y a lo, bueno y a lo bueno malo le dicen malo. Uh -huh. ¿Por qué? Sí. Porque si los países cuando se establecieron y se establecieron sus reglas, sus, sus leyes, cuando hicieron la constitución de cualquier país X del mundo. País, sí. Lo hicieron pensando en lo bueno. Y para que para que se respetase. Y, y, y para el bien de todos. Claro, claro. Entonces cuando viene un mal gobernante. Uh -huh cambia en los conceptos sí y viene a ser como este pasaje que hacen de la luz tinieblas uh -huh. y que ¿Y también de las tinieblas luz y a, y a las tinieblas las quieren poner como luz uh -huh. o que a uh -huh. lo amargo lo ponen por dulce y lo dulce por amargo lo dulce por amar uh -huh. ¿Sí? o sea van a la contraria de lo que es sí. una realidad. Transgiversan las cosas. Eh, no hemos querido nosotros estar hablando de política, pero sí estamos hablando de, de los problemas que hay en el mundo uh -huh. por los malos políticos. Sí, claro. Porque sí. si los políticos se ajustaran a Dios y a su palabra, no, pues todo el mundo sería feliz. Sí, no, no, cuando... Todo el mundo sería feliz cuando este en, en, en, entran esos esos orgullos y esas vanaglorias y, y el poder que los, uh, los los infla que no quieren escuchar a nadie nomás nomás ah, bueno, ese es otro tipo <risa> eh, otro uh, problema. Sí, no, no, no, no, es, no. Es como cuando en el hogar y yo soy aquí el jefe y yo aquí de, yo, yo soy el que establezco las reglas y la, la de los órdenes. Sí, sí, sí, sí. Y... Y voy eh, a decir... Lo, lo, aquí lo se que, hace lo que yo digo. Sí. Y, y voy a decir un dicho que se inventó por allá en, en un rancho en, en México. Eh, o no sé por dónde. Por ahí, por pero, ahí. Pero, que dice, el hombre es para ordenar. Y la mujer... Es para que esté detrás de la puerta como las escopetas. Mira. Y siempre cargada. Wow. O sea, que no la quiere para, para sí. tener familia. Sí, no, no, no, no. Qué tremendo. Oigan, no, no, no, no, no, no, no, Está mal, sí. está, está mal aplicado es como lo que estamos leyendo ahorita. Claro. claro. se malinterpreta la función de, de la mujer. Uh -huh, uh -huh. Es nuestra compañera. Así es. Pues, por, por eso nos casamos, porque, pues, Dios me la puso como la elegida. Y tengo que verla de esa manera para poderla amar y respetar. Así es. Y no que ella me quiera, nomás porque, pues, yo soy el que soy y, y aquí nomás mi chicharrón se que truena. <risa> sí, no, bueno, no, son no, no, de, no. de los dichos allá del rancho, ¿verdad? Sí. Aunque yo no soy de rancho, pero, pero, bueno. <risa> casi, casi. <risa> Ok, bueno. entonces ¿Y viste lo que sigue diciendo aquí? En el 21, 21 Dice, hay de los sabios En sus propios ojos Y de los que son prudentes Delante de sí mismos Pues sí, pues es que Yo soy quien soy Y, y, y no me parezco me, a nadie No me parezco a nadie <risa> Pues sí. O, o, o sea Nos queremos tan absolutos, Tan, tan Sí, tan... tan necesario que la gente nos tiene que ver como dioses no, no, eh, no. es que eso no eh, miren allá en Corea del Norte bueno, ya, ya, ya mencioné Corea del Norte a sus líderes ya fallecidos les rinden un, un culto monumentos que hacen. De una manera tan tremenda que todo mundo desde los más pequeños hasta los más grandes le rinden tributo. Tienen que obedecerse. Sí. Y hay de aquellos que, que uh -huh. no se inclinan ante los monumentos que les hacen sí. a esos hombres y que siguen gobernando uh -huh. aunque estén aunque ahí estén, hechos de piedra. Aunque estén ahí muertos. O de bronce sí, sí. o de... Sí. De, de lo que de sea lo que sea Y a veces nosotros queremos hacernos como esos ídolos uh -huh. Que se nos hagan las, las, las figuras de nosotros Para que la gente venga y nos adore sí, no, y, no es, no es así. y el problema es cuando estamos todavía en vida Y que queremos esa apretesía hey. Sí, pero no y ahí sí, se no, no. convierte lo del dicho, Entonces, en, en la realidad, aquí mis se nunca que truena. Sí. Qué tremendo, mi amado, qué tremendo mi amada. Y esto pasa también en los hogares. Sí. Ese es el problema. Sí, sí. A veces actuamos como padres de una manera tan injusta, como esposos de una manera tan injusta. Porque no tenemos el conocimiento pleno y perfecto uh -huh. de Dios en nuestras vidas. Así es. Ahí, de ahí depende todo el gran problema. Claro. Claro. Pero eso lo vamos a ver un ratito más. Bueno. Verso el Verso 22. Él dice, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Ah, sí, ¿no? Eh, o, oye, compadre, tú, tú, tú eres bueno para eso. Tú ponle a todos aquí. Eh, oye, pues sí Hay gente así Y se les alaba Sí, sí, sí Es como el, el mero El mero ahí de la, de la, Del bar, ¿verdad? Que, que ese es el que sabe hacer todas las bebidas uh -huh. Pero No conoce de Dios no. no, no No sabe darle un pasaje bíblico No, no sabe hacer una oración no no no sabe hacer nada de eso uh -huh. no no no y al señor lo tienen pues eh, allá en un rincón si es que sí, lo tienen en, a, a tener en el olvido y el 23 23 nos dice los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho fíjate ese tipo de injusticias... Uh -huh. los, los que justifican M mire, al, al impío permítame hablar de, de un país medio extraño donde el, el jefe mayor de, de, de, de ese país vamos a llamar el presidente de ese país uh -huh. para no mencionar de otra forma Esto es historia, es, es, es, es como un dicho. No, no existe sí, ese país. Un comentario. Sí, ese país no, no existe. Pero puede haber algo parecido o algo similar. Yo, yo nomás lo voy a decir como, como algo que, que sí. no es el 100% real. Pero se puede parecer al país donde tú vives. Un día. E e ese hombre, cuando eran simplemente candidato, él decía al diablo las instituciones. Uh -huh. Tenía muy metidos a su mente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque era lo que estaba en su corazón. Sí, claro. Y usaba a, a, a su padre, pues, lo mencionaba, al uh -huh. diálogo Como diciendo A mí me vale Porque yo soy yo y, uh -huh, uh -huh. y aquí nomás mi chicharrón truena sí. Yo sé que no existe Un país uh, así en esas condiciones uh -huh. Bueno me, no. me quiero imaginar Me quiero imaginar ¿no? uh -huh. eh, Pero Pero un día Tanto anda como dice el, el otro dicho de allá del rancho también, uh -huh. tanto va el cántaro al agua uh -huh. hasta que se rompe. Hasta que un día truena. Uh -huh. Oye, ¿y qué crees? Pues, ¿Que un día lo hacen eh, presidente del país? Sí, fíjate. ¿Sí? Y entonces cuando le ponen su, su corona o su banda presidencial o su bastón de, de mando o lo que tú quieras, de aquí, pones tú en el, en el pueblo ese, Uh -huh. juro ante su constitución respetarla sí. y no cambiarle uh -huh. pero antes había dicho al diablo las instituciones Sí. hasta donde su palabra era real en un caso y en el otro caso esta es historia, nada más. No, no, esto no, no, no creo que sea real. En ninguna, en ninguna parte. Pero se dice que hubo un país así. Uh -huh. O un pueblo así. Y cuando... Se tenía que gobernar los estados... O Los, eh, oh, sí. los lugares que... que compartían con aquel país pues lo menos que se pensaba era que cada nuevo candidato que hubiera para gobernar aquella, aquella región uh -huh. pues tuviera sí. pues, un buen principio ¿no? Uh -huh. pero como ya lo hubiera dicho él al diablo las instituciones uh -huh. pues ningún gobernante iba a a querer obedecer lo, la, las leyes, ¿para qué? Uh -huh. uh, pues sí. El jefe dice: claro. Yo también lo hago. Sí. Y, y resulta que era un mariachi, bien, bien mariachi, el que sí, sí, estaba ¿no? queriendo tomar ese, ese, esa posición. Uh -huh. Pero ya su jefe decía que al diablo las instituciones, pues. Pues él también las quiso mandar al diablo. Sí, sí, pues sí. Pero cuando andaba de candidato, antes de... él obligaba a los gobiernos anteriores a que hubiera cambios uh -huh. que nunca pensó que él los iba a tener que uh -huh. utilizar. Sí, los criticaba mucho. Los... Entonces, pues llega el día en el que la verdad aparece. Uh -huh. Así es, así es. Y todos sus dichos y todos sus obstáculos y todas las cosas que él decía, ahora se le estaban volteando. ¿Por qué? Porque ahora él quería manejar, pues, bajo sus costumbres. Bajo sus principios, uh -huh, uh -huh. todas las leyes. Sí, a, a, a, a, como él, a su conveniencia, vaya. Idéntico que un dictador de cualquier país que tampoco casi no hay. Entonces, mi amado, mi amada, a veces nosotros en los hogares somos igual. Uh -huh. Porque cuando uno se casa, una de, de las declaraciones es respetarla. Uh -huh. En todo tiempo. Sí. En las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, uh -huh. eh, en la, la riqueza en y la, la pobreza sí, sí. Y, en, y en todo. Pero uh -huh. no, después sí. se olvida. Sí, se olvida. Se olvida. Y ahí. cuántas cosas se nos olvidan con el tiempo. Sí. Por eso hay pues, tanto divorcio en, en, en, en los matrimonios, porque se olvida lo que se curó ante el altar, ante ante Dios, ante la sociedad, y vienen, vienen los los problemas, las dificultades, y entra la ira, el coraje, y hasta aquí llegamos. Y, sí, y aquí ¿no? quiere hasta asesinan sí. a, a su compañero, a sus compañeras. Sí, sí, sí. Tremendo. Y ahorita que es poder estar casados por más de 50 años. Y si claro. no, que nos pregunten. <ríe> claro, claro, claro que sí. Es y y eso. Es nomás porque agarramos nomás 7 años para conocer. Nada más. Antes de. Sí, sí. Entonces, si preguntamos juntamos, ¿cuántos años hace que no, nos pues. vimos por primera vez? Uy, no, pues ya, ya son muchos. <ríe> Entonces. Ya son muchos. imagínese mi amada. imagínese mi amado. Y esto sí ya que es historia. Sí, pues sí. Para nosotros ya es historia. Claro. ¿no? 7 más 54. Que poner, ni ya ni no, saques, no, ya ni le saques. No, ya la computadora se me escompuso. <risa> te vas a sentir más viejito, hombre. Sí. <risa> no, no, no. Eh, entonces, <risa> es tiempo de cambios. Por eso es la reflexión claro. El tema es claro. sobre el bien y el mal Sobre el bien y el mal Así es, Esa así es la, es, la, la reflexión es. Sobre el bien y el mal Hagamos sobre el bien, el, bien y el mal. Hagamos el bien Así es Ahora Ya para irnos Tratando de Determinar Determinar Nos de, falta de, de, un ratito Pero ya ya eh, tirándole a, hacia el hacia el final uh -huh. ahí en marcos ahora vamos al nuevo testamento vamos a, a marcos 12 28 marcos 12 del 28 al 34 fíjese ya que aparece el señor jesús uh -huh. Y vi sí. esta narración de las Sagradas Escrituras. Sí, nos dice así de esta manera, Marcos 12, 28. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ok. ¿Y cuántos ignoran? Yo no sé si tú también lo, lo ignores, pero... Bueno, si lo ignorabas, aquí se, se te va a aclarar la, la luz. O sea, aquí la, la, las tinieblas se van a hacer luz. Sí. Y lo malo, aquí se te va a hacer bueno. Y lo que desconocías, aquí va a haber un conocimiento. Así es. Entonces... 29. Eh, no, no, ahorita. Eh, ¿Cuál es el primer mandamiento? Es, ¿Cuál es el primer mandamiento? Uh -huh, uh -huh. Todo el mundo, yo creo que sabemos, al menos de oídos, que hay 10 mandamientos. Sí, claro. Y aquí el señor está utilizando nada más dos de sus diez. Uh -huh. Como diciendo, estos subrayalos. Sí. Estos márcalos. Para que cuando estés leyendo, los tengas aquí bien, bien entendiditos cuáles son. Sí, Entonces. Es. Cuando tú estás viendo la palabra, y la palabra te está enseñando, y te está diciendo, ahí es cuando empieza a tener un gran valor lo claro. que la palabra de Dios nos muestra, nos enseña y nos dice. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y en el 29 le dice Jesús, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y por qué dice oye Israel? Es que estaban allá en, en, en el país de Israel cuando Jesús anduvo. Sí, el, cuando el, el, el y, estaba... y es que el pueblo de Israel es, ha sido de toda la vida el pueblo de Dios, uh -huh. el que Dios escogió, el que Dios eligió. Uh -huh. Así es. Pero nosotros tenemos la bendición de que esos somos coherederos con Cristo Jesús por el sacrificio por de el Él. Por el sacrificio de Él en la cruz, amén. Cuando Él murió en la cruz de Calvario, murió por ti, por mí amén. y por la humanidad. Sí, y eso es, nos da el acceso. Directo con el Padre, nomás por el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Muchos es. ignoran esto, por eso ni lo toman en cuenta. Ajá. exacto. Ahí andan no con otras cosas en en, en, que, que les imponen las religiones. Sí, pero el primer eh, gran, mandamiento gran mandamiento es: oye. Israel, el Señor nuestro Dios, el Ajá. Señor uno es, Ajá. así es, nada más Él, no hay muchos dioses, no, no, no, es uno nada más y es Él, amén, correcto, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, y Jesús vino a mostrarnos esto en la vida, amén, okay. amén, ¿Y el 30 y amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y con todas sus fuerzas este es el principal mandamiento imagínate en este. cada matrimonio tomásemos este principio sí. y cualquier gobernante del mundo el que sea así es no, no importa que, que este cerca o lejos de, de nosotros. Uh -huh. Tomarán este principio. El gran mandamiento, sí. De ese gran mandamiento. De amar al Señor. Con todo tu corazón. Con todo el corazón. Con toda tu alma. Con toda tu mente. Entonces, ¿quién se atrevería a hacerle daño a otro? O no. sea, a la esposa, al esposo, a los hijos, a los, pari a los parientes. Sí. No, no, oh. ahí, ahí no, cabría, no cabría hacer el mal a nadie. Exacto. Y si eres tú el presidente de, de, de, de ese país, o sí que quisiera que fuera uno de de, de, de veras. Ajá. Como, como si llamen tu, tu país en, en el que tú vives. Exacto. Sea Estados Unidos, sea México, sea eh, España, sea Rusia, sea China, sea eh, eh, Corea, donde, donde tú vives. Así es, bueno, y, y, y en lo personal cada quien puede uno poner su nombre, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, amar al Señor con todo tu corazón. ¿Y, y qué más dicen? Con toda tu alma. Con toda tu alma. Que se sienta que el que, que Señor está en tu vida. Con toda tu mente. Y con toda tu mente. Con todas tus fuerzas. Y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Sí. Ese es el número uno. Uh -huh. De todos. Ah, qué hermoso, ¿verdad? Precioso, mis precioso, precioso. Donde esto sea así en cada hogar. Uh -huh. En cada familia. En sí. cada país. Sería sería maravilloso, sería precioso, precioso. A lo mejor tendríamos que estar en la luna o en Marte o en Júpiter, o en Saturno, no sé dónde. Sí, no, no, no. O, pero más allá del sol. Porque aquí cerquita se me hace que vamos a botella para encontrar ese punto uh -huh. de que un gobernante o un padre, un jefe de familia esté en esa condición. Sí. Y esa es la reflexión. Así es, así Por eso es. Eso es, es un momento para reflexionar sobre el bien y el mal. Qué estamos haciendo bien, bien y qué estamos haciendo es, mal. Así es. Correcto. Tenemos que entenderlo, mi amada. Tenemos que entenderlo, mi amado. Qué estamos haciendo bien y qué estamos, ¿Qué estamos haciendo, haciendo mal. mal. Sí, sí, definitivamente. ¿A nivel de familia? Definitivamente. ¿Amas sí. a la esposa? ¿Amas al esposo? ¿Amas a, lo, a los hijos? ¿Amas a tus padres? ¿A ¿Amas a tus nietos, uh, tu, tu, tu, tu familia, tus uh, seres queridos? Ahora, imagínese si, si tú eres el, el gerente de la empresa donde tú estás, uh -huh. ¿amas a tu gente que, que, que tienes ahí trabajando para ti? Si tú eres un gobernante de cualquier país, del de que sea... Uh -huh, uh -huh. Amas a la gente Como amar a Dios Si no es así Vas a ser un mal gobernante Sí, sí, sí, definitivamente Vas a ser un mal gobernante o vas a ser mal padre O un mal jefe ¿Por qué? Porque estás perdiendo El rumbo de tu vida De cómo debes de ser uh -huh. Sí, así es, definitivamente. ¿Y el segundo? Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como <ríe> a ti mismo. Aleluya. Aleluya. No hay otro mandamiento mayor que estos. Bendito sea Dios. Fíjate, tu fíjate de la mano, fíjate de la mano que está diciendo aquí si en la escritura. Nombre. Y el segundo es semejante. Así como debes de amar a Dios con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo. Con todo el segundo uh -huh. es amar a, amar a tu prójimo. O tu prójima. Sí. Tu prójimo, tú? pues sí. Y sí, si nos amamos... ¿Quién se podría divorciar? Pues no. Para nada. No. ¿Quién podría asesinar? No, no, no. Ni ni andar, este... O sea... Metiéndolo en drogas o... Sí, no. Eh, eh, haciendo cualquier tipo de daño. No no habría un cantinero que, que, que sepa, mezclar mucho las, las, las bebidas... Que quisiera darle una bebida a, a un ser que debe de amarlo. O hablando de, de, de un tercer género. ¿Sí? <ríe> o sea, volteando la, las cosas que el señor hizo bien hechas. volteando las al, al revés. Lo, lo están volteando. Eh, ahí está la maldad. Entonces... Entonces. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya cuando no ni siquiera sé. uno se ama solo, pues ¿cómo no. se va a amar a otro? Sí, pues no. Si tú mismo no, no sí. te respetas y no estás respetando a Dios, pues ¿qué vas a estar respetando a los demás? No, no, no, para nada. Ni a la esposa, ni a, o al esposo, ni al hijo, ni a la hija, ni al papá, ni a la mamá. Y si eres gobernante o si, si eres jefe de una, de, de una empresa, pues que vas a andar Tampoco? respetando. No, no, no, porque. Eh, porque tienes eh, que empezar contigo mismo. ¿Quién, ¿Quién gobierna tu vida? Tienes que, tienes que empezar contigo mismo. Uh -huh. Así es. No hay otro mandamiento mayor que estos. No hay. No hay. No hay otros. O sea, están los demás, pero... Pero los mayores, mayores son estos. Son esos dos. Estos dos Ahí se es. encierra toda la ley de Dios. Así es, y el 32 nos dice... Entonces el escriba le dijo... Bien, maestro, verdad, has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Aquí el escriba... Era de los... Que más conocían de la ley porque eran los que estaban, estaban escribiendo. escribiendo. Reconoció. ¿No? está en es lo cierto. Así es, amén. Reconociendo, ¿se hace en lo cierto, señor? Pues no hay más sí. allá. ¿Por qué? Porque conocía las leyes. Claro. Y conocía los mandamientos. Conocía muy pues, bien todo. ¿Verdad? Así es. Y el es... amarle en el 33. Y el amarle con todo el corazón Con todo el entendimiento Con toda el alma Con todas las fuerzas Y amar al prójimo Como a uno mismo Es más que todos los holocaustos y sacrificios Y ahí le paramos Así con, es. el, con eso tienes tiene más que suficiente uh -huh. Pero te Así decimos el, el verso que sigue, el 34, como un, sí. como un obsequio más. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ninguno osaba preguntarle. Gloria al Señor. Y le estaba diciendo al escriba, a que conocía toda la ley. Sí, sí, al que conocía Porque toda Porque eran la ley. los que escribían todo lo que, lo que estaba pasando... En, en, en sus pueblos, ¿no? uh -huh. Entonces, Le dijo, no estás lejos del reino sí, de Dios. No estás lejos del reino del Como reino. diciéndole, no estás lejos, uh -huh. pero no, no le dijo, estás adentro. Ajá, ajá. Ojo. Sí, sí, sí. Si tú uh -huh. y yo uh -huh. reconocemos esto, no estamos lejos, a menos de que uh -huh. aceptemos al Señor Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y que al hacerlo con toda verdad y con toda sinceridad, escúcheme bien, uh -huh. al recibir al Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y al pedirle perdón por todos nuestros errores, nuestras faltas, nuestras, El, todas todo, nuestras todo, fallas, todo, todo, todo. todo. Y que lo empezamos a amar de verdad. Aleluya. Gloria, gloria al esto nos permite gloria pasar a ser hijo de Dios. Amén, amén. Así es. Y como hijos de Dios, ya no le podríamos hacer daño a nadie. A nadie. A nadie. A nadie. Pues esos eh, dos mandamientos. Encierran toda la verdad de Dios para nuestras vidas. Amén. Amén, así es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar mucho. Amén, así es. Orar todo lo suficiente. Y si entendemos, sabemos o creemos que alguien anda mal, orar por ellos. Amén. Es amarlos también ellos. Claro que sí. Claro que sí. Orar por el presidente de aquí, Estados Unidos. Orar Amén. por el presidente de México. Claro. era por el presidente de Guatemala de Honduras, de Nicaragua de El Salvador de, allá de, de Colombia, de Venezuela y hasta pues sí, de la tierra de, de, de todos los países de, de este mundo que y que el señor toque sus vidas y si no pues bueno allá ellos porque van a estar fuera de la voluntad del altísimo así es, así es y si tienen que hacer un cambio, señor, él va a permitir que se hagan cambios. Así es. Porque nadie es dueño de la vida de los demás. No. no Ni no, de los no, países no. tampoco. Que esto nos sirve como una reflexión, mi amado, mi amada, de lo que es el bien y el mal. Uh -huh. Claro. A mí me ha gustado, ya de mucho tiempo, estar siempre en la reflexión. Hace mucho bien a uno, pero más que todo podemos hacer bien a los demás. Claro que sí. Y Santiago 1.5 dice, uh -huh. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y, ¿Y sin reproche? reproche y le será dada. Entonces, es, es, es muy importante estar en, en, en la palabra del Señor, porque nos dice ahí en, en Proverbios 6, 22, 23, te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y las enseñanzas es luz Amén. y camino de vida, las reprensiones que te instruyen, es bien importante y, y, y, y, y nos, nos sigue diciendo, ¿verdad? este Nunca se apartará de tu boca, y uno 1.8, este libro de este la ley, libro. sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces es. harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué más enseñanza queremos? Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Vamos a orar por todos. Sí, amén. Señor, le adoramos, le bendecimos. Por su santo nombre. Gracias, Señor, por su bendita palabra. Señor. Por estar nosotros aquí en Estados Unidos, Señor. Sí, Señor. Pedimos por todos los gobernadores y sí, el presidente. Oh, señor. Que está ahorita en función, Señor. Toque sus vidas, Padre, que apenas toque tiene sus corazones, Padre Santo. Un par de días más que, que, sí, que los primeros cien y Madre, padre señor sea sea con todos los gobernantes sea con cada gobernante sí, sí señor oh, mi cristo con cada gobernante que le busquen señor que de cada estado arrepentimiento, o de cada ciudad sincero. del mundo sí, del mundo completo señor sí señor oh, mi cristo. Maravilloso es su nombre, y señor. que cada cabeza de familia sea hombre, sea mujer. Gracias, Bendígale, padre. Señor. Sí, Señor. Su y que vengamos todos padre Dan, santo. a entender y a comprender su santa palabra. Sí, Señor. Que su Así santa sea, palabra, padre. Señor, venga a ser nuestro guía. Sí, Señor. Que usted nuestro nos refugio. Que nos capacite, nos instruya, Señor. Para poder, Señor, clamar a ustedes. Y que usted ese, responda ese ante cualquier necesidad que pudiera haber, de conocerle a donde quiera que nosotros pudiéramos día, estar. Sí, señor. Sea en nuestra patria Jesús, en la que nacimos el o sea Jesús, en la donde estamos. el poderoso nombre de su hijo amado, sí, Señor. Llamando nuestras propias vidas sí, como señor, le damos a usted, Señor a las personas de nuestra que familia están pasando por una necesidad en la y familia. Y Padre Santo, señor, a usted, le muerte, señor, a usted le damos toda la hombra. Señor, usted le damos toda la gloria. Padre. De usted la fortaleza. Y a se le damos señor. toda la alabanza. Sí, Señor. Y Pero pidiéndole, Señor, que usted quite Jesús. todo dolor, toda enfermedad, sí, toda dolencia. Sí, mi y que supla toda necesidad Soy financiera del poder, señor, en aquel que la necesita, Señor. Espíritu Santo, y Padre Santo, y que por sobre que, todas lo, las cosas que, padre, de que le conozcan a usted. Por como el único Dios verdadero. En la cruz del Calvario, y a su señor. Hijo Amado, Cristo Jesús. Sí, señor. Quien vino a morir para darnos la salvación de nuestras sí, señor. almas. Gracias, Cuando Pablo. lo recibimos de verdad. Sí, señor. En nuestras vidas y en nuestros corazones sí, padre. Y nos, arre nos arrepentimos su, su De todo lo malo Que pudimos haber hecho que es grande, padre. Y que en ahora en adelante Gracias, Hagamos señor. solamente el bien Gracias Padre Gracias Señor, próximos. le amamos Señor En Cristo Jesús Señor sí, Aleluya. Señor. Le damos honra gloria y alabanza Padre Amén. Gracias Señor por su grande amor Aleluya. En el nombre Amén. de Jesús Amén Amén Amén, Amén. Pues hasta aquí, Así mis amados. Es. Y deseando una vida muy próspera espiritual. Así es. Y que Dios cura toda necesidad en sus vidas. En todas las áreas de su vida. Así sea. En la espiritual, en la moral, en lo financiero. Sí, y amén. sobre todo, un crecimiento espiritual. Así es, así es. Que la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas. Y de esta manera, pues, terminamos. Mil gracias por, por su tiempo, los que han estado en este momento con nosotros y los que van a estar más adelante, más tarde, más noche, no sé. Eh, les agradecemos que todos los que han compartido los videos y les seguimos agradeciendo que sigan compartiendo estos videos. Gracias todos los que lo han hecho. Mil gracias. A un bien. fuerte abrazo. Bendiciones para todos. Y eh, bueno, hoy Les se nos dio un poquito más largo, de de, más de lo acostumbrado, pero esperamos que haya sido de ayuda de, y de bendición. Esperamos. esperamos bendiciones. Que así sea, bendiciones.